vamos a estar trabajando en acoplamiento molecular utilizando pues herramientas propias herramientas que ustedes que ustedes mismos pueden contar eh, y descargar e instalar en sus computadores eh, a esto entiendo que bueno soy consciente de que muchos de ustedes no tienen una no tienen un computador una unidad de procesamiento que les permite instalar, y esto. entonces abro la posibilidad a que eh, trabajen en, en grupos para que pues, podamos compensar la falta de, de computadores en, en estas circunstancias. Usualmente en la universidad pues, podríamos trabajar en el aula de informática y podríamos trabajar sin ningún problema, pero en estas circunstancias en las que nos encontramos está la posibilidad de que ustedes eh, se agrupen con otra persona que sí tenga computador y pues eh, procedan a, al, al siguiente ejercicio, que es lo que nosotros, bueno, lo, a lo que quiero que ustedes lleguen con estos cálculos que estamos haciendo. Entonces aquí les muestro lo siguiente. Eh, voy a iniciar a compartir pantalla también. Vamos a compartir toda mi pantalla. Y la vamos a el, a compartir. Vamos a esconder este menú que está allí. Y pues voy a mostrarle aquí en mi pantalla un artículo de una subsidiaria de, de Nature. Artículo no tan viejo. Eh, bueno, ustedes saben que con el COVID muchas de las investigaciones quedaron allí, en, en, en veremos. Eh, por allá en enero del año pasado, eh, unos señores coreanos... Eh, publicaron este artículo en esta subsidiaria, subsidiaria de Nature, que es una, bueno, de Nature, de Nature, como alguna vez un profesor me dijo, Nature, que es una revista de, de investigaciones científicas, quizás de bastante reputación, y bastante aceptación a nivel de la comunidad científica internacional. De hecho, este journal, vamos a, a mostrarles aquí para que... A ver si se ve por aquí, por algún lado, el factor de impacto. A ver si por acá se muestra el factor de impacto de este journal. Bueno, o sea, este journal es Experimental and Molecular Medicine. A ver si el factor de impacto de este journal solamente para, para mostrarles que tiene 5.06. Eh, yo, para pa decirle un ejemplo, yo nunca he publicado un journal que tenga este factor de impacto, 5. Por lo menos el, el máximo factor de impacto que yo he publicado es el fiscal. ¿Eh? 3.56. La revista de más prestigio que he publicado tiene un factor de impacto de 3.56. Y este paper que yo les estoy mostrando aquí, que es de hecho tiene un factor de impacto de... Cinco. Así que es un paper bastante eh, aceptado y bastante reputado. Entonces no podemos, bueno, debemos tomarlo eh, como un referente en investigación. En este paper lo que ustedes ad, alcanzan a observar aquí es eh, liberando el potencial completo de inhibidores de la HCP-90 como terapéuticos del cáncer a través de inactivación simultánea del HCP-90, del GRP-94 y del ATRAP-1. En este caso, pues yo simplemente quiero hacerles eh, colación de que nosotros estamos trabajando, nuestra investigación de acoplamiento molecular está en función de HSP-90 inhibitors, que son bueno, inhibidores de la enzima HSP-90. Si no recuerdan, la HSP-90 es una enzima proteal, de perdón, chaperona, que lo que hace es eh, ayudar a la formación de. Bueno, a, ayudar a la. asiste a cuando se está generando. Eh, de manera exagerada, células cancerígenas, asiste en ese proceso. Entonces la HCP90 es una eh, proteína, una enzima, eh, la, la cual es un blanco molecular para ser inhibido, para ser desactivada, y de esa manera pues, nosotros podemos eh, considerar ese blanco o, o esa proteína como un... bueno, inhibir esa proteína o desactivarla, es una terapia en el tratamiento del cáncer. Entonces, estamos intentando elucidar todo ese mecanismo de, de, de inhibición de, la, de esa proteína o enzima. Entonces, aquí en este artículo, simplemente para mostrarles como que es un resultado de una investigación, supongo que esta investigación tardó muchísimos años, eh, no, fue, no fue que la hicieron en un curso de, de informática química, sino que fue... Algo que, que viene bien craneado, tiene unos objetivos de investigación bien planeados, bien planteados. Y pues, eh, bueno, aquí, esto es un, un artículo, si ustedes quieren lo pueden descargar aquí en PDF, pueden mirar el PDF. Eh, bueno, es un artículo científico que tiene muchísima información, acá se la voy a mostrar, no, no voy a entrar ah, en no Bueno, de aquella ventana. Tiene 13 páginas de, de, de texto y gráficos. Y lo que les quiero hacer referencia, o, o la razón por la cual yo les estoy mostrando esto, es que, bueno, a partir de una investigación eh, exhaustiva o, o, o por encima, como lo estamos haciendo nosotros, podemos llegar a la conclusión de que, bueno, a, a la conclusión en función de escribir un documento eh, que soporte nuestra hipótesis de investigación y pues eh, signifique para, para ustedes eh, un hito en, en, en este tema de informática química y de acoplamiento molecular, el cual es relativamente, bueno, asumo que es relativamente nuevo para, para la mayoría de ustedes, eh, y bueno, y, y sería un ejercicio bastante bonito, bastante eh, ilustrativo y bastante... Eh, bueno, les le va a enriquecer mucho este ejercicio. Entonces, los, lo que hemos visto en las dos clases anteriores es en, todo en función a que ustedes obtengan las herramientas para poder generar un eh, documento resultado de una investigación, la investigación que ustedes están realizando en este momento. Pues bien, hemos tenido tropiezos. No, no lo niego, eh, hemos tenido inc bastantes inconvenientes, pero bueno, vamos a, a intentar sobreponernos y, y llevar a, a la conclusión este ejercicio. Tengo entendido que ese servidor llamado Doctor eh, está presentando inconvenientes en cuando ustedes someten o mandan a hacer el cálculo de acoplamiento molecular. No tengo entendido que... Aquí, cuando ustedes entran a docking, se queda allí, no hace nada, qué sé yo, sale error, etcétera. Entonces, vamos a intentar sobreponernos a este inconveniente y, pues, vamos a hacer el acoplamiento molecular, no en el servidor. La idea de usar el servidor era para, para agilizarles un poco el, el tema, pero al final resultó siendo más inconveniente porque asumo que no solamente ustedes, sino otras personas en el mundo están usando el servidor. Y esto es un servidor gratuito. No, no es que sea dedicado exclusivamente para nosotros es un servicio gratuito, y pues se satura, entonces eh, genera caos ahí en sus, eh, en sus procesadores, entonces hay errores. Entonces vamos a intentar sobreponernos a este error, a, a este inconveniente, que yo pensé que iba a ser más conveniente que inconveniente, pero al final pues resultó saliendo eh, peor el, la cura que la enfermedad. Entonces, bien, vamos, vamos a, nuevamente a la diapositiva. Disculpen ustedes, voy a intentar abrirla. Esta es una diapositiva pasada. Lo eh, que Y déjenme cierro la otra para que me pongan aquí en memoria. Listo. Nuestro objetivo o nuestra pregunta de investigación es, ¿será? ¿Será que alguna de estas 18 moléculas, si son 18 o 16 moléculas, ¿Tiene la capacidad y la habilidad de actuar como un inhibidor a la proteína hsp 90 Esa sería nuestra hipótesis. ¿Será que alguna de estas moléculas eh, funciona o puede funcionar o podría funcionar como inhibidor de la hsp 90 ¿Será que sí? ¿Será que no? A ver qué nos dice eh, la, la investigación que estamos llevando a cabo. Entonces, eh, ya ahí tienen, tienen la pregunta de investigación. Algunas de estas moléculas sirven como inhibidores de la HCP-90 a través de cálculos de, de acoplamiento molecular. Entonces la herramienta que nosotros vamos a utilizar para esta investigación es el acoplamiento molecular. Bien, entonces, eh, primero que todo ustedes, yo creo que ya tienen todas las estructuras de las moléculas. Igual si no estoy, bueno, eso fue una de las de los compromisos en la clase anterior, dibujar estas moléculas y obtener el, el archivo en formato MOL2 de cada una de ellas. Asumo que, que ya lo hicieron, asumo que, que está hecho, y lo, el procedimiento siguiente era utilizar eh, el servidor de Doctor, aquí está, eh, cálculo de los valores de afinidad, docking molecular para cada una de las 10 moléculas usando Doctor. Este paso de Doctor asumo, bueno, tengo entendido que tenemos un, un inconveniente allí para hacer ese acoplamiento. Por las razones que ya les comenté, se satura el servidor, etc. Entonces ahora vamos a reemplazar doctor por un programa que aunque no está pensado para hacer acoplamiento molecular, me sirve para hacer acoplamiento molecular. Ese programa se llama Quimera. Este programa U, eh, UCSF, Universidad Central de San Francisco no, Universidad de California de San Francisco, eh, Quimera. En una ocasión les dije cómo instalarlo, si no lo recuerdan, nuevamente ustedes entran aquí a un eh, buscador de Google, que este es el UCSF, Universidad Central San Francisco, eh, Quimera. Entonces, eh, ahí está la, la página de Quimera, muestro Quimera es un... Sistema extensible de modelado molecular. Lo que nosotros vamos a hacer es un modelado molecular a, a, a través de un acoplamiento molecular. Eh, palabras más, palabras menos. Si quieren instalar Quimera, simplemente le dan aquí en Descargar. Download. Y pues seleccionan su sistema operativo. Le dan un clic y lo descargan. Sin ningún inconveniente. La interfaz de Quimera, se la muestro aquí en, en mi computadora. Es... Una ventanita allí que tiene, bueno, al principio si la instalan nueva, pues no van a tener nada aquí. Una ventanita allí sin mucha información. Esto que yo tengo acá es un plugin se llama MOL 2.5. Luego si quieren eh, les puedo hablar de cómo instalar plugins. Plugins son eh, como adiciones al programa que me sirven para hacer otras cosas. Pero este programa sin, sin necesidad de las adiciones, pues ya tiene... Eh, la herramienta de acoplamiento molecular. ¿En dónde? Aquí donde dice herramientas, el eh, file Binding Analysis, eh, Autodobina. Todas estas tres herramientas, ViewDoc, DockPrep y Autodobina, son herramientas que me van a servir para realizar acoplamiento molecular. Bien, entonces lo descargan, lo instalan y lo tienen en su computadora sin ningún problema. Ahí está eh, el programa de Quimera el otro programa que van a necesitar es un programa que no pesa mucho son, pesa acaso, si acaso pesa 2 megas eh, que se llama Autodoc. Eh, Autodoc. de este, crianvina B-I-N-A vamos a hacer esto más eh, escriben Molecular Docking Vina Sí. Molecular Doc Invina. Ese va a ser el query de búsqueda para encontrar este programa que se llama Autodoc Vina. Es un programa que le sirve para hacer acoplamiento molecular y screening virtual. El screening, bueno, el cribado virtual como que habíamos visto en la clase anterior. Entonces vamos a, allí a Autodoc Vina. Le dan clic a ese programa. El link, si no lo conocen, bueno, ahorita se los comparto también por. El Google Classroom es eh, vina.scripts.edu. Ustedes llegan a esta página, vina.scripts.edu, y se encuentran con esta interfaz. Obviamente, eh, si ustedes quieren ahondar en el manual de, de Vina, en, en el tutorial de Autodesk Vina, eh, lo pueden hacer, pero bueno, a mí en este momento solamente me interesa que ustedes lo tengan instalado en su computador. Ustedes le van a dar clic en descargar. Y pues van a seleccionar su sistema operativo. Ahora, nuevamente voy a, voy a repetir este paso. Voy a cerrar aquí. Eh, ustedes entran al link que está aquí en el, en el chat de, de la clase de hoy. vina.scripts.edu Le dan clic allí. Y se van a la tercera pestaña. Home, Pictures y Download. Se van a la tercera pestaña. descargas o descargar. Le dan clic allí. Y pues eh, tienen todos estos di diferentes sistemas operativos. Tienen autobina para Windows, autobina para Linux, autobina para Mac con de 64 bits y autobina para Mac de 32 bits. Inclusive si ustedes tienen otro sistema operativo, tienen el código fuente, por lo que pueden compilar para generar los binarios. Profe, y de, o sea, disculpe y si no escuché muy bien. ¿Ese también es para eh, realizar qué acoplamiento molecular? O? Sí, sí de, hecho, de hecho les comento. Y este servidor de Doctor eh, lo que hace es: él tiene, bueno, es un servidor allá, o sea, una máquina que esta, esta gente tiene. La verdad es que no sé dónde, dónde es que están ubicados. Bueno, ellos tienen esa, esa máquina y en esa máquina tienen instalado autobina. Entonces, ustedes cuando le dan aquí en el docking y van poniendo las cosas, al final cuando le van a someter, lo que hace es eh, correr autovina. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero en nuestros computadores, en nuestras casas, en nuestros computadores. Miren, creo que está ahí en parte llamada Brasil. Entonces, estamos usando un servidor, aunque no estaba muy lejos, pero bueno. Es de Brasil. Listo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es... Eh, hacer un doctor en nuestros mismos computadores sin necesidad de usar una página de doctor entonces uh, nuevamente voy aquí a la página auto no, esta no es, esta no es La auto Autobina y descargo pues el, el binario en este caso yo no voy a compilar nada no nos interesa descargo simplemente el archivo binario que vamos a utilizar en este caso en mi caso yo tengo eh, mac os de 64 bits voy a seleccionar ese eh, en su, en, si ustedes tienen Windows, pues eh, se le descarga un, un instalable, un archivo MSI. Vamos a descargar para mi máquina en particular este doctor. Mira, es un archivo comprimido. Doy clic okay. allí. Dígame. ¿Y usted qué personalmente nos recomienda, Chimera o el de Doctor? Es que el, el problema de Doctor es que cuando hay mucha gente usándolo, el servidor se colapsa y. Y muchas de los cálculos que ustedes mandan pues no se van a hacer o se van a demorar mucho. Entonces, si ustedes necesitan algo rápido, algo rápido así, utilicen eh, Vina en sus casas. Y, y bueno, la diferencia no es mucha porque Doctor lo que usa es Autodobina. O sea, Doctor es como una interfaz en línea de Autodobina. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es tener nuestro Autodobina instalado en nuestras máquinas, en nuestros computadores. Entonces les digo, ahí está un... Eh, genera un archivo, eh, eh, perdón, a mí se me descomprimió una carpeta que se llama TOTBIN 112 para Mac versión Catalina. Y pues si yo le abro, eh, está un archivo de licencia y está un archivo BIN. En sistemas operativos, bueno, en Windows también no habrán, lo van a encontrar, pero acá eh, el BIN, a mí lo que me interesa es este archivo que se llama BIN. es archivo que ustedes ven ahí, que se llama BIN, es el que me interesa. Eh, de hecho, Vina pesa 1.4 megavatios. exactamente. Vamos a revisar por acá. ¿Qué un de chat. Ajá, profesor Nayerlis. Sí, sí, dale. No se preocupe, no es rica, sino rivas. Profe, el autocorrector. Dale. Bien, entonces, eh, ya yo he descargado y descomprimido. En mi caso para Mac es de esta, de esta manera. En Windows ustedes le dan siguiente, siguiente, siguiente y les crea el archivo de programa. Ya les diré en dónde exactamente eh, una carpeta que tiene dentro este archivo ejecutable. Entonces eh, hay un archivo que se llama Vina y otro que se llama Vina Split. A mí me interesa en este momento solamente que dice Vina. No, en este caso lo que voy a hacer para ser mucho más... Preciso y certero en, en mis cálculos, simplemente lo que voy a hacer es copiar ese archivo, copiarlo donde está por aquí, copiarlo, copiarlo, y control C, ya está copiado. Voy a cerrar este montón de ventanas, y me voy a regresar a mi carpeta personal, recuerden que para esta investigación, yo tengo una carpeta que se llama acoplamiento de la HCP90, lo que hicimos la clase pasada. Y aquí voy a pegar el archivo de Vina. Lo tengo, miren, a mí me dice que es un ejecutable Unix, que funciona para sistemas operativos Mac. Ahora bien, otra recomendación para ustedes, que para los usuarios que utilizan Windows. Resulta que en Windows ustedes pueden tener una carpeta, coloquemos aquí una carpeta ejemplo, espacio, eh, algo. Resulta que en Windows ese espacio que, que va entre ejemplo y algo es un carácter especial. Y al ser un carácter especial, eh, siendo VINA desarrollado para sistemas operativos Linux, van a tener un problema. Entonces les recomiendo que todas las carpetas que hagan, o que la carpeta que creen para ejecutar o para hacer el acoplamiento, no lleve espacio una carpeta con, con nombres de, esta, de este estilo, o por ejemplo esta que dice es Red Molecule, que no lleve espacio, porque les puede complicar ahí el cálculo. Listo, le recomiendo eso para los usuarios en, en algunos casos. Se le, he visto que hay errores porque pues, la carpeta tiene espacio. Simplemente por eso hay un error en el campo. Vamos a ver si hay un comentario por acá. Dice... Ese... Ok. Lo, pero listo. Ok, no hay ningún problema. Ese punto ahorita lo explicamos también. Vamos a continuar. Lo que vamos pero a... Que... Dígame. ¿Sí? Eh, que yo iba haciendo enseguida lo del paso para descargar lo de Vina, pero eh, ya hice todo y no, no me permite abrirlo. No sé por qué. O sea, Vina no se abre, Vina no te va a abrir. Pero ya le diste siguiente, siguiente, y te generó... Eh, sí, más, hice más, todo eso. profe A mí me generó una una una carpeta en archivos de programa de Windows 32 bytes pero aparecen tres archivos Vina Vina license y Vina sleep pero ninguno so, de los tres este me no me abre mm. no este Vina no es un programa que se ejecuta así Vina es un okay. programa que hace el acoplamiento pero ahora debemos usar Quimera para poder utilizar Ah Vina. ok ok ok Vina no no se va a abrir no les va a abrir nada o sea, Vina simplemente es un archivo que si sí, yo lo tengo aquí, le voy a dar doble clic o abrir y no va a pasar nada, o sea, no, no se va a ejecutar. Dice que no puede verificar al desarrollador, etc. Sí, yo estoy seguro que habrá, que pero no, no va a abrir nada. ¿Sí? Bueno, a mí se me abrió una ventana de, de, del, del terminal, pero bueno, a usted quizás se le abre una ventana de, de del DOS, de de, editor de comandos, pero bueno, no es no hay, no hay nada. No necesitamos abrirlo. Pues bien, eh, porque Quimera hace todo detrás. Entonces, lo único que necesitamos es tener ese archivo ejecutable en la carpeta de trabajo. Entonces ustedes copien, lo copian y lo pegan. Eh, el compañero. ¿Cómo se llama el nombre? Daniel Martínez. ¿Puede hacernos el favor de mostrarnos exactamente en Windows en dónde ubica eh, la carpeta? Si eres tan amable, para que todos vean. ¿En dónde está la... Presento? Ok. Entonces... Sí. ¿Sí, sí, presentar para que tú actives ahí la presentación? Para que nos muestre en dónde exactamente están los archivos que necesitamos. Eh, está cargando... Pues, ya creo que estamos bien. Listo. El Entonces, uno viene, entra, pues abre el explorador normal, eh, entra a AIS, eh, al disco local C, Ajá. viene a archivos de programa y en esta carpeta que está acá que dice Descript Research Institute, ahí eh, aparece Vina. ¿Vale? Entonces simplemente lo que vas a hacer es copiar ese archivo Vina uh -huh. y llévatelo para la carpeta donde estabas haciendo los acuramientos. Si es que lo estabas haciendo, bueno, si no, no hay problema. Bueno, aquí no eh, Sí, sí. ¿Los copió todos, los tres o yo, solo...? Dice Vina, solamente es. Este. Acá está. Pégalo allí, no hay ningún problema. Antes, sí. eh, puedes darle doble clic donde está, donde dice este equipo, escritorio de trabajo final informática, porfa. Eh, este equipo. No. Dale clic a la carpeta que dice trabajo final informática. Aquí. Y arriba dice este equipo. Bueno. ¿Esto? Sí, dale doble clic para que, por favor, nos muestre la ruta exacta. Entonces, no hay espacio, así que hay, no hay ningún problema. O sea, la, el la ruta de donde está. ¿El okay. archivo VINA o...? final no, trabajo, trabajo final informático. Ok, esta es la ruta. Sí, bueno, entonces ahí nos, deb, nos debemos darnos cuenta de que no haya espacios De que no haya espacios okay, Entonces muy entonces... probablemente te va a tocar editar el nombre de la carpeta y quitarle eh, entre trabajo y final eh, los espacios. Okay. listo, profe, entonces ya... Ok, bueno. entonces voy a, a iniciar a presentar yo para seguir con... Okay. Listo, entonces estamos, estamos de que en, la, en nombre de la carpeta no debe haber espacio. Si ustedes lo tienen en, dentro de su usuario en Windows, pues ustedes pueden crear una carpeta en C y, ahí y trabajar directamente. Allá. No hay ningún problema. Entonces, nuevamente, Vina es solamente un ejecutable que no va a abrirle nada. Eh, simplemente lo que van a hacer es eh, copiar ese ejecutable y tenerlo en la misma carpeta de trabajo. En este caso, mi ruta de trabajo es eh, users y acoplamiento HCP90. Su ruta de trabajo, pues, como nuestro compañero José nos mostró, es la que estaba allá arriba. Bien, entonces estamos allí. Hasta el momento no he hecho nada extraño, simplemente es un programa, lo descomprimí y pegué allí. Adicional a eso, ustedes debieron haber instalado, bueno, los que tengan computadora pueden haber instalado entonces Quimera. Listo, entonces aquí estamos, abro Quimera, y lo que voy a hacer es, lo primero que tengo es abrir la proteína. Vamos a, abrir, oh, voy a darle aquí en abrir, eh, estamos en el acoplamiento HCP90, y ¿dónde están? Aquí está, la 2BRC, es la proteína. Re, eh, voy, a darle, voy a darle a abrir y ya les digo de dónde la obtienen, simplemente se van aquí a un navegador, escriben pdb, eh, se les abre un, una base de datos de proteínas, le dan clic allí, eh, escriben .brc, le dan enter, y aquí donde dice descargar archivos, y pin, le dan descargar en formato pdb, y ese formato pdb pues lo guardan en la carpeta de trabajo. Yo lo hice, y veanlo aquí está, .brc. Estos archivos no pesan mucho, miren. Si se dan cuenta, la proteína pesa en kilobytes y Bina pesa 1.4 Quizás Chimera es el único que pese más. Bien, entonces ahí está la proteína con su ligando nativo, o sea, el ligando que originalmente, eh, bueno, en la investigación, que la cual obtuvieron esta estructura, esta estructura eh, ese inhibidor está esa, esa molécula Bien, entonces ya tengo la proteína. Recuerden que en alguna ocasión yo les dije que para hacer un acoplamiento necesitamos tres cosas. El receptor o la proteína, el ligando y la caja, nada más. Y bueno, obviamente, tener autobus. Entonces ya tenemos la proteína. Eh, no es necesario curarla. Así como está aquí, está más que bien. Ahora lo que voy a cargar es eh, un ligando. En este caso voy a revisar en los archivos que tengo aquí. Y... Yo había hecho el acoplamiento para la molécula 10 y la 1. Ahora voy a hacer el acoplamiento para la molécula 9. Entonces voy a cargar el la molécula 9. Le doy archivo, abrir. Y selecciono la molécula 9 y le doy en abrir. Miren que la, la colocó por acá abajo, de otro color. Inclusive la montó encima de la proteína. La montó ahí encima de la proteína. No hay ningún problema. No hay, eh, no hay lío, no hay afán. Estamos bien. Ahora bien, lo que vamos a hacer es eh, el acoplamiento. Vamos a utilizar autodobina. Para ello, pues simplemente vamos, voy a hacer esto paso a paso. Por favor, presten atención. Vamos donde dice herramientas o tools. Entonces ya le dimos clic a tools y se nos abre este menú. O este submenú. Y nos vamos a la opción que dice eh, surface binding analysis. Aquí, surface binding analysis. Eh, ahí se les va a abrir muchísima información. Simplemente lo que van a hacer ustedes es seleccionar el que dice Autodoc Bina. Entonces seleccionan Autodoc Bina y se les abre otra ventana. La ventanita que ustedes ven aquí. Que obviamente identifiquen la que arriba dice Autodoc Bina. Ustedes la pueden mover. Es independiente de la ventana principal de Quimera. Algunas veces se va para atrás. Si ustedes eh, dan clic en la ventana principal. Eh, bueno. Tengan ahí cuidado que a veces se esconde detrás y es difícil volverla a encontrar. Ok, entonces tiene varias opciones, varias uh, secciones que debo delimitar para poder realizar el acoplamiento. La primera es decirle en dónde va a estar el archivo de salida o cuál va a ser el archivo de salida. Por archivo de salida son los resultados de mi cálculo. Entonces yo le voy a dar clic a donde dice Browse o Explorar para seleccionar en dónde yo quiero que eh, cree... Ese archivo de salida o esa, ese resultado del acoplamiento. Entonces, yo le voy a dar clic aquí en Nuevo Folder, Nueva Carpeta, y la carpeta se va a llamar Res, porque obviamente van a ser resultados y molécula, molécula 09. Le voy a dar clic en OK, y miren que ahí se creó un resultado, molécula 09, una nueva carpeta. La muestro acá, miren, ahí está creada la carpeta Res, molécula 09, y. Como resultado, pues yo voy a escribirle aquí abajo, donde ese nombre del archivo, el resultado de la HSP90 con la molécula 09. Así. Ustedes pueden escribir el nombre que ustedes quieran, simplemente que no pierdan, o sea, que sea, eh, que no pierdan esta información. Se si pueden escribir mol y, y no saben después cuál molécula es. En fin, coloque mi molécula 09 y tal. Entonces le doy simplemente aquí, eh, esta va a ser mi locación de salida, o sea, eso va a ser allí en esa carpeta donde van a estar eh, los resultados de mi acoplamiento. Entonces le vamos a dar clic a donde dice eh, Set up location, le damos clic allí y listo. No hay, no hay problema, ya ahí... Hay... De hecho, miren, si, si nosotros no hemos seleccionado nada, eh, aquí donde dice OK, todavía no se activa. Donde dice Apply tampoco. Eh, voy a cerrar va a empezar otra vez, aunque se me cerró, o se me perdió, no sé dónde estará. Nuevamente, herramientas, Surface Binding Analysis, Autodominal. Y, ojo, que cuando leí cerrar, pues, me mantuvo esta, esta información, ¿no? Así que es bueno que por lo menos esa información no se pierda. Luego, eh, hay dos cosas que me está preguntando. Me está preguntando por el receptor y por el ligante El receptor, pues, obviamente, la 2 brc y el ligando es eh, la que aparece con un numeral 1, que es, bueno, aquí no, no tiene nombre, pero es si yo selecciono esto, en la número 1, pues es esta molécula que tenemos acá. La molécula 0 es la que cargamos primero, recuerden, la que cargamos primero fue la proteína, y la que cargamos después fue el ligando, la molécula 09, si mal lo estoy. Entonces recordarán que como quimera está escrita en Python y Python tiene el índice 0 como primer eh, índice, entonces la 0 va a ser la primera y la 1 va a ser la, la, la segunda molécula. Entonces de ahí estamos diciéndole a la quimera que la 2 BR es la molécula 1 y que la molécula que tiene el numeral 1 va a ser mi ligando. Bien, ahora viene la, el, el truco de la caja. Resulta, bueno, que ustedes en este caso, según la diapositiva, ustedes no tienen que, que definir la caja porque la caja ya está, ya está aquí predefinida. Pero supongamos que, que yo quiero definir una caja para otra molécula, para otro experimento. Que sea. Eh, para ello, ustedes tienen que activar este botoncito de aquí y simplemente separan aquí en, en cualquier lado de la molécula, dan clic, perdón, clic derecho, perdón, este botón 2, ¿no? botón uno, dan clic y ahí se les crea una caja, miren, ahí está la caja, no sé si alcanzan a discernirla de mejor manera, ahí está la caja. Si yo quiero hacer una caja más pequeña, arrastro por acá, si quiero hacer una caja, arrastro por acá, arrastro por acá, arrastro por acá, arrastro por acá, y ahí ustedes pueden definir su propia caja en caso tal de que ustedes quieran hacer el acoplamiento en esa zona en particular. Pero para esta investigación, a partir de, de información que yo obtuve, ya aquí les estoy dando la información de la caja. Esta información de la caja ustedes simplemente las pueden copiar y, eh, y pegar aquí. Entonces me está preguntando por el centro. La primera, segunda y tercera es X, Y, Z. ¿Sí? Entonces en X vamos a tener 16.748 copio, y pego aquí, pego esta información aquí, la pego, le doy enter, voy a quitarle esto de resize, eh, eso para que no, no se afecte ahí cuando yo mueva la molécula, entonces, eh, el centro está en 16, 7,48 en X, eh, para Y es menos 3.645, entonces para Y es, corro esto, y pego ahí menos 3.645, recuerden dar enter para que se para que lo coja, y el Z es menos 5.184. Entonces el Z es menos 5.184. Le voy a dar enter allí. Y la el tamaño es 20-20-20, así que voy a modificar esto que tenía 19, ahora va a quedar en 20, el otro estaba en 11, ahora va a quedar en 20, el otro estaba en 18, y ahora va a quedar en 20. Ahí está. La caja, que obviamente para esta molécula está en el sitio activo de la proteína, ¿sí? Eh, el sitio activo es el que está interactuando con el ligando. Voy a, a darle aquí a seleccionar residuo y el CT5, que es el ligando con el que viene la proteína. No sé si lo alcanzan a ver. Voy a cambiar la representación como, como esferas, para que se vea un tanto mejor. Entonces, esa esfera que ustedes ven ahí, que inclusive vamos a cambiarle el color, color... <coughs> Uh, verde es color verde esa molécula es el ligando con el cual viene la proteína el ligando nativo 75 cómo sé yo que es 75 pues porque aquí en la página de pdb al final o debajo de la información de la proteína me dice mira el ligando que tiene esta molécula es un ligando único y se llama 75 que es esta molécula que ustedes ven allí 75 Bien, ahí está el 7.5, no me interesa porque no voy a hacer el acoplamiento allí, pues simplemente lo que voy a hacer es eh, esconderlo, voy a darle donde dice height, que lo esconda, y esta molécula que está allí va a entrar en esta caja. Y va... Profe, profe, qué pena lo interrumpo, ¿cómo hizo para esconder el, el ligando 7.5? Porque no, no vi. En acciones, atom bonds. lo voy a mostrarlo nuevamente, está show, y si yo quiero esconderlo, simplemente en acciones, atom y enlaces, simplemente le doy eh, height. O inclusive le puedo cambiar la representación. Es eh, que la muestre como unos palitos aquí. Que la muestre como un, muestre como, como un alambre. O, bueno, simplemente lo que quiero es que no me, no me estorbe la vista. Entonces simplemente aquí vamos a dejar. Eh, por darle hide, eh, no la estoy eliminando, simplemente la estoy escondiendo de mi vista. E inclusive voy a esconder de mi vista las moléculas de agua porque me están molestando la vista, supongamos que tenga algo en contra del agua, entonces simplemente lo que voy a dar aquí en el menú de selecciones, donde dice residuos, voy a poder seleccionar por nombre. Si quiero seleccionar todas las alaminas, todas las arquininas, eh, ácido aspartico, glutaminas, etcétera, cualquiera de esos aminoácidos que yo quiera seleccionar, pues lo selecciono todo. En este caso voy a seleccionar los HOH, que son las aguas que me molestan. Supongamos ¿no? que yo estoy, sea hidrofóbico, entonces me molestan las moléculas de agua allí. Entonces simplemente le voy a dar acciones, atom bonds, height. Y ya se desaparecieron las moléculas de agua. No hay nada seleccionado. Ahora bien, esta molécula que está por acá en la izquierda, que está como, como embebida en la proteína, es mi ligando, el cual va a entrar a, a esta caja, y va a empezar a, a tocar todas las puertas, va a empezar a interaccionar con todos los aminoácidos por en diferentes conformaciones, eh, y el programa va a hacer un millón de cálculos, 10.000 cálculos, 100.000 cálculos, y me va a dar los mejores cálculos que tengan la mejor afinidad de esta molécula que está acá, con algunos aminoácidos que están en ese sitio activo de la proteína. Realmente creo que el sitio está muy grande, pero bueno, está, está bien. Recuerden ustedes que entre más grande la, la caja, más se va a demorar el cálculo. Pero bueno, de 20 por 20 por 20 está bien. Eh, vamos a seguir trabajando. Vamos a, entonces a, a esconder esta, esta cajita. O sea, no, obviamente no la voy a eliminar, simplemente el menú lo voy a esconder para que me, me dé paso a abrir los otros menús. El otro menú es el menú de recept receptor. Obviamente aquí me dice qué es lo que... ¿Cuáles son las opciones de receptor? Eh, algo que no les he comentado y es que las interacciones intermoleculares entre ligandos y proteínas se hacen sin los hidrógenos. Los hidrógenos no interaccionan ahí. Hidrógenos que no sean polares. ¿Cuáles son los hidrógenos polares? Pues obviamente los hidrógenos de hidroxilo, este hidrógeno de OH, este es un hidrógeno polar. El hidrógeno del CH3, o los hidrógenos del CH3, son no polares porque no tienen carga, no hay ninguna carga parcial asociada. En cambio que estos hidrógenos, tal, igual que el hidrógeno del carboxilo, este, este hidrógeno, también es un hidrógeno polar. El hidrógeno de los aminos también son hidrógenos polares. Eh, ¿Qué otro hidrógeno puede ser polar? Pues si tenemos un grupo sulfidrilo, etcétera, cualquier otro hidrógeno diferente a los hidrógenos alifáticos son Polares. Entonces, eh, simplemente lo que voy a hacer es dejarle todos estos, estos um, como true, como verdadero. Yo creo que los hidrógenos en quimera, que elimine esos hidrógenos, solamente se quede con los hidrógenos no polares, perdón, con, que elimine los hidrógenos que son no polares, uh, que ignore las aguas, que ignore las cadenas de los residuos no estándar. Todo eso lo voy a dejar ahí true, para que no haya confusión. Luego me voy al ligando. De hecho, no hice nada aquí en receptor. Lo dejé por defecto como estaba todo en true. Me voy ahora donde dice ligando. Eh, y todas se las dejo en true también. Opciones avanzadas. Pues aquí lo que podría hacer en opciones avanzadas es el colocarle la máxima exactividad. Para que el sea mucho más preciso. Allí en 8. Y si ustedes quieren más resultados, si quieren un solo resultado o la mejor pose. ¿Quieren dos poses, tres poses, la que ustedes quieran? Pues vamos a dejar la mitad, que me muestre cinco resultados de ese acoplamiento allí. Eh, y ya, ya ahí tenemos todo. Voy a esconder este menú del menú avanzado y me queda el menú del ejecutable. En este menú, eh, antiguamente, Quimera tenía la opción de servicio web de Opal, pero ese servicio ya caducó, ya no, no está funcionando más. Pues ellos tendrán sus razones. Ahora vamos a hacer el cálculo de manera local. O sea, una era como server, así como doctor. Ahora vamos a hacer el cálculo de manera local. Vamos a seleccionar ahí local. Y, pues, eh, bueno, supongamos que aquí no tenga, eh, que, que no tenga nada aquí. Simplemente el camino o el, la ruta le voy a dar aquí en Browse. Ustedes aquí simplemente pueden pegar la ruta que tenían ahí arriba, que el compañero nos mostró, o simplemente le dan clic en examinar. Y... Seleccionan Vina, esa, ese archivo Vina que yo les dije que copiaran y pegaran en su carpeta este archivo, esa ruta es la que van a copiar allí. Si ustedes quieren, le dan simplemente explorar y seleccionan ese archivo, le dan abrir, y ahí se pegó la ruta, miren, user, julio, acoplamiento, hcp90, Vina. Ya con todo eso en, en mano, en, o sea, ya todo está listo para realizar el acoplamiento. Entonces, simplemente lo que le damos es, es OK, y le damos la bendición, y esperamos que el cálculo empiece. Entonces, si se dan cuenta, mi computadora empieza a revisar allí. Y acá abajo, acá abajo, no sé si se hacen a notar. Entonces, dice Ronnie, está corriendo el cálculo. A ver si ¿sí puedo mostrar esto. Ahí? Profe, eh, me acaba de salir un error. ¿Y qué error? Ya le digo, es que es, se me cerró, se cerró el error, pero... Ah, no, mira, aquí está, dice... Eh, Runit at Autodoc Vina, eh, o sea, la corrida para Autodoc Vina H2BRC, eh, pues yo así le tengo el nombre a la proteína, falló. ¿Por, ¿Cómo? No te, ¿por qué? ¿No te dice por qué? No, eh, dice, log o sea, mirar la información, dice, el sistema no puede ejecutar la ruta especificada, aplicaciones.out. eso es lo que dice. Dale, bueno, ahorita, ahorita ya miramos. Si quieres, déjame, yo termino aquí y ya miramos. Listo. Listo, entonces ya eh, mi cálculo terminó. Obviamente, pues, fue rápido porque estoy corriendo de la manera local y estoy usando los cuatro núcleos de mi computador. El automáticamente usa los núcleos que estén disponibles. Así que si ustedes están jugando por otro lado, pues él usa los núcleos que estén disponibles, no hay problema. Me muestra, yo le había dicho que me mostrara las cinco, las cinco poses, ¿no? Si ¿Sí se acuerdan yo les dije que solamente demostraba cinco resultados, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco resultados. Ahí están los cinco resultados. Eh, Todo bien. El resultado, el primer resultado es el resultado con la energía de afinidad más negativa, segundo, pues con la segunda energía de afinidad, tercero, cuarto y quinto. Obviamente, pues, hay que ser cuidadoso con, con qué resultado voy a mostrar, pero obviamente, pues, a, a mí, en este caso, supongamos que la mejor pose es la que tiene mejor afinidad. Este cálculo, el, ese de menos 8.6. Entonces ya ustedes pueden ir tabulando por allá, donde estén tabulando la, los resultados, menos 8.6. De todos modos, si ustedes esto lo pierden o, o, o de alguna manera, que sé yo, no sé, se les, se les esconde esta información, ahí en menú play, eh, simplemente le dice play y él va mostrando poses por poses allí. ¿Sí? Ahí va mostrando poses por poses. tin tin en algún momento se les pierde esta información porque cerraron esta ventana, porque no se sé, vino alguien y les le dañó esto. Los resultados están almacenados acá, en donde yo les dije, mi resultado, molécula 09, le doy clic allí, y aquí están los resultados. Aquí están los resultados que están mostrando allá. Um, el resultado que más me interesa es eh, el resultado que dice, resu perdón, el el, sí, el archivo que dice resultado de la hcp 90 molécula de 09 y el ligando. Este resultado, si yo lo abro con un editor de texto, cualquiera, por ejemplo Sublime, el favorito de la casa. Si, si lo abro, me voy a dar cuenta de lo siguiente, miren. Eh, dice, bueno, ahora este, escúpenme. Aquí lo hay, creo que es este. Vamos a ver si este. Abre aplicación. Sí, es este. Entonces, el archivo que ustedes van a, a mirar, donde están los resultados, es el archivo que dice, resultados de HCP90 de la molécula 0 que fue, eh, no sé si alcanzan a recordar, voy a ir a Quimera, voy a decirle esta cosa que se detenga, y voy a abrir nuevamente eh, Tools, Autodobina, Hay una eh, este resultado fue que yo les dije que, que va a ser mi donde se van a almacenar resultados: resultado, HCP-90, molécula 09.pdvqt. Mire, resultados: HCP-90, molécula 09.pdvqt. Este archivo yo lo abrí con un editor de texto que es este editor de texto que ustedes ven aquí. Y si se dan cuenta, el, la, primer, la primera línea dice modelo 1. Si bajan, bajan lo suficiente. Se van a encontrar con otra línea que dice modelo 2. Y debajo de eso van a estar la información de la afinidad, la energía de la afinidad. El resto es eh, por la ubicación del ligand eh, tridimensional. Entonces tenemos mole, eh, modelo 3. Recuerden que para este cálculo yo precisamente le dije al programa que me calculara solamente 5 modelos. Entonces el último modelo, si ven acá, dice modelo 5. Y con un valor de afinidad de menos 8.1. No importa si la información se, se cierra. Entonces, oh, voy a cerrar esto aquí y voy a cerrar esto aquí. Se me cerró eso. Eso sé yo? E inclusive si se me cerró Quimera. Voy a decir Close Session, se me cerró Quimera. No hay ningún problema. Eh, para mirar el resultado, eh, usted le da, le da aquí donde dice herramientas, en tools, el supply binding analysis y donde dice view doc, view doc. Udoc les dice, bueno, eh, se le, el, ¿cuál es el resultado que voy a mirar? Pues estoy en molécula 09 y yo le había, había dicho que se llama resultado HCP90, molécula 09.pdqt. Le doy a abrir y me abre esa misma ventanita que ustedes habían visto ya. Entonces aquí está esa pose, tenemos esta otra pose, esta otra pose, esta otra pose. Esta otra pose. Recuerden que el, el resultado solamente está en las poses de la, del ligando, la proteína no está. Entonces, obviamente yo debería cargar la proteína para poder mirar pues, las interacciones que existen, si, si es que quiero realizar eso. Obviamente eh, me voy a quedar con la primera, con la mejor, 8.6, y esa es la que voy a reportar. Bien, eh, bueno, ya este resultado, ya podemos, eh, bueno, en teoría, pues ya ustedes podrían proceder con los cálculos del resto de moléculas, pero sin embargo vamos a ver qué error tenía nuestro compañero para ver si lo podemos asesorar que muy probablemente si le salió error a él, pues, eh, a menos que usted tenga otra configuración diferente. Eh, ya terminó mi gran, no sé, no importa que el PC sea el viejito, de hecho mi computador este Mac que yo tengo aquí, lo compré en Hong Kong, y me, en el 2000, yo llegué a Colombia en el 2015. No, yo, yo digo para los que tienen el procesador antiguo, de en 30 mi caso, no, yo no tengo problema porque tengo, tengo 8 núcleos, 16 hilos. Vale, bueno, simple. Igual mira, te digo, este computador yo lo compré en el 2014. imagínate cuántos años ya, ya va a tener. Bien, entonces voy a dejar de compartir para que nuestro compañero que tenía problemas con, con auto-mina para ver si lo podemos asesorar en línea y pues hoy ustedes se darán cuenta a ver qué. ¿Qué estrategias deben tomar para realizar su propio acoplamiento? Entonces, Daniel José, eh, aquí voy a dejar de presentar para que, por favor, tú nos presentes y nos muestres pues, tus, eh, el okay, procedimiento. Listo. Vale, profesor. Y si está cargando, ya listo. Bueno, entonces, normal, yo estaba acá... Eh, Acá sí podemos ver la, la molécula que se cargó posteriormente, o sea, el ligando. Eh, vine acá, este, Surface y Autodoc. Vine. acá, después pues, está todo normal, no sé si de pronto es el nombre de la ruta, que, pero no creo porque ya me encargué de quitarle todos los, todos los espacios. Ajá. Entonces, eh, ahí, bueno, le puse el, el nombre que era... Resultado, molécula 9, eh, molécula 1, que Y pues, listo. Acá seleccioné el ligando, el receptor, la proteína 2BRC Estamos y bien. todo lo demás. Acá seleccioné VINA. Mire que acá se ve seleccionado. Uh -huh. Y entonces, mire, bueno, acá a esta hora me salió otro error. Eh, no lo cierre, por Ah, bueno, pero mire, entonces cargo Vina, bueno, no salió el mismo, ese error ahora, y Vina, ok. Entonces empieza a dar la corrida, uh -huh. corriendo, y mira. entonces acá sale el error. Dale log. y lo puedo ampliar un poquito, para que... Dice, el sistema no puede encontrar la ruta especificada. Bien, entonces ahora vete a Autobina, a la carpeta esa de trabajo, uh -huh. y dale clic derecho, a ver si es esto. Propiedades. Y... A ver, la aplicación.exe, .exe. Avanzados. El tributo listo para activarse. No si sí, está buscando la ruta, eh, ahí sale. en cancelar y ahí mismo sale ubicación. Pero no creo que eso afecte mucho el, el cálculo. Igual intenta. Que... ¿Con, esta ruta, ¿Con esta ruta lo intento Sí, intenta. No perdemos nada. Si funciona, pues está todo solucionado. Pasamos a la siguiente página. Entonces, acá era cierto. Borra eso y pega la otra. Vale, ¿ok? No. Sigue saliendo el mismo error. No pusiste la ruta, pero la ruta no tiene seleccionado el final. El pues sí, pero es que cuando seleccionaba el VINA igual. ¿Qué, también, ¿qué, ¿Qué? versión de VINA instalaste tú? La que me apareció ahí, profe, la última. ¿De 34 o de 62? De 32, perdón. la de 32, porque no aparece la de 64 para descargar. A ver, yo, yo miro muy, muy Ok. O si quieres selecciona VINA. Por, por... 4.86 O sea, la ubicación donde se instaló al comienzo Bueno, también puede ser, vamos a probar Creo que el problema va a estar por la compatibilidad Déjenme, yo miro aquí <coughs> Parece que, que sí, parece que, que sí era el archivo, profe. Bueno, todavía no ha salido el error. El error. ¿Cuál archivo? No estaba viendo... Que... Pasa... Es que seleccioné el VINA desde la carpeta donde se instaló, y pues hasta el momento no ha salido el error. Ah, ya. Entonces supongo que al cambiarlo de allá... Sí, aparte, mire. Mira, mira. Sí, ya, ya salió el... Ya se solucionó. Ok, perfecto. Entonces, ¿me puedes mostrar el procedimiento nuevamente? O, o para okay. No lo veamos nuevamente. Entonces, herramientas, vengo a Surface y acá en la ruta selecciono directamente donde se instaló el BINA, que entonces sería eh, disco de local C, archivos de programa por 86, eh, acá de scripts, BINA y selecciono el ex y ok y ya, Dale la correr. Muchísimas gracias. Sí, esto, bro. Si te das cuenta, ahí hay otros sí, archivos. No, no, no, no. Y parece que son bueno, Daniel, puedes hacer lo siguiente: copia de todos los archivos que a ahí, los pegas en la carpeta e intenta lo a decir. ¿sí? Si no, pues háganlo como como, como trasti. Intentalo. Okay, voy, voy a probar. Voy a probar. Intentalo. Bueno, bien, eh, listo. Aquí estoy presentando toda la pantalla. Entonces yo creo que con esto ya podemos, eh, o ustedes podrían en teoría empezar a hacer cálculos de acoplamiento. Eh, como les dije, estoy, soy consciente de que no todos tienen computadora, que pueden instalar eh, programas, etc. Entonces pueden hacerlo en grupos, eh, pueden compartirse la información inclusive. Eh, la idea es que ahora pues vamos a proceder con el resto de, de procedimientos, perdón, o de... De entregables que estaban ahí presentes. Entonces ya en el entregable, este cálculo de afinidad, no lo van a hacer con doctor, sino con eh, con eh, auto perdón, con quimera, UCSF quimera. ¿Listo? Entonces, eh, por lo menos, supongo que estos dos... que fue con ¿Qué fue con, con doctor? ¿Cómo? Ah, por dos, yeah, yeah. Ya, yo, ya yo tengo mis no sé mi 16 moléculas, molécula, su afinidad con, con Doctor, profe. desde Perfecto. el fin de semana. Si, si lo tenía con Doctor, no hay ningún problema, yo simplemente en este caso estaba, eh, sin, bueno, estábamos a, sa sacando la, la, el cuerpo al error que había de que no, que se quiebre el talento, ¿no? que es el error, ¿no? que a veces… Ah, por cierto, en la misma página de Doctor especifican que en los horarios más bien para Latinoamérica… Aquí exactamente en Colombia, a partir de las 12 de, me, del mediodía hasta las 4 es donde los servidores están más desocupados. Ah, bueno, muchas gracias por Y además porque sí, sí, sí, sí. Pasa que la mayoría estaba poniendo molécula por molécula y estaban llenando los servidores así, cuando sencillamente podían poner las 16 moléculas en el ligando inmediatamente, y al correo, sencillamente llegan los resultados. Perfecto. Eh, profe, sí, eh, este, copiando todos los, los archivos igual de error. Ah, bueno, entonces la, la, el procedimiento es seleccionar el salida de Vina directamente de donde se instaló. Vale, para, para Mac funciona así. A mí me funcionó para Mac copiando el esperándolo porque, bueno, simplemente lo que es un, un archivo binario. Bien, entonces vámonos ahora con, con la segunda parte del, de, bueno, con, con el acoplamino. Vamos mí lo de la parte de la gráfica, que en esa parte yo no pude asistir. Listo, entonces aquí para hacer esta parte de la gráfica, la parte número uno, o sea, lo que necesitan sí o sí la representación de la molécula en el maíz. Si la atienden lo pueden, hacer, lo pueden hacer rapidito, si no, pues les toca convertir cada molécula de moldos a SMILES. Eh, para convertir esta, de, bueno, esto se hace exactamente con... Eh, OpenLab. ¿sí? Bueno, se llama SwissAdme, ya les coloco el link aquí, nuevamente reemplazo el archivo... Este cálculo, bueno, esas propiedades que les piden ahí que calculen, lo pueden hacer con SwissAdmin, con, este, con este servidor. ¿Cómo? Pues simplemente pegan aquí la lista del smile de las, todas las moléculas. En este caso yo voy a llenarla con un ejemplo. Ahí están las moléculas. En este caso, suponga que estas son las 16 moléculas mías de Android. Y, bueno, ahí van a empezar a aparecer los resultados de las moléculas. En este caso... Eh, Ustedes la información que, des, des, que tienen que corroborar o que tienen que obtener es el peso molecular. El peso molecular aparece aquí descrito como molecular weight. Para cada una de las moléculas eh, y van a hacer la gráfica de dispersión, gráfica de dispersión de pesos moleculares y hay log P -W, que es el, el coeficiente de, octano, eh, de partición eh, octanol agua. El ilog que es este primerito, 3.26. Entonces, en este caso, la pareja de datos para la molécula ibuprofeno va a ser 206.28 para, para X o para Y, no importa, con una gráfica de dispersión. Eh, aquí lo, la idea de revisar este, estas gráficas, porque son una gráfica, esta es una, esta sería otra, y esta sería otra, estas tres gráficas, es intentar elucidar si existe alguna relación, entre el peso molecular y alguna de estas propiedades, ¿sí? Si existe alguna, si no existe, pues no, no existe. Todas las clásicas, profe son del peso molecular versus las tres, el aquí, TPSA y el enlace rotable. Sí, aquí lo que estamos intentando elucidar es eso, si existe una relación, si el peso molecular es un eh, observable que me permita a mí discriminar entre estas moléculas. Bueno... No solamente sobre estas moléculas, si yo solamente con el peso molecular puedo buscar una base de datos de moléculas que tengan un peso molecular aproximado y ya con esa información eh, yo podría empezar a inferir, bueno, mira, como, como con el peso molecular obtengo una relación del coeficiente de tono agua, pues eso me va a servir a mí eh, como preámbulo para poder proponer nuevas moléculas. Entonces, aquí estábamos buscando si el peso molecular era un observable o un descriptor molecular, que me aglomera las moléculas en, alrededor de una propiedad que se llama coeficiente de partición en torno al agua, o alrededor de otra, o bueno, muy probablemente alrededor de otra propiedad que se llama TPSA, o alrededor de otra propiedad que se llama número de enlace rotado. Bien, entonces supongamos que ya estas dos están, están fácilmente solucionables, bien, lo pudieron haber hecho con Quimera o con Doctor, y vamos ahora a este punto un RMSD, es un match, entre cada una de las 16 moléculas, cada una. Entonces van a tener que hacer 16 matches Y van a hacer eh, un, una gráfica de dispersión, nuevamente. Obviamente en investigación, como ustedes no saben nada y están encontrando patrones, eh, tienen que hacer gráficas de dispersión. Entonces vamos a hacer una gráfica de, de dispersión entre el valor del acoplamiento molecular, lo que en core, que les arrojó bien sea doctor o quimera, el valor de afinidad, y el RMSD. ¿Qué estamos buscando aquí? Vamos a buscar lo siguiente. Primero que todo les voy a mostrar cómo hacemos un RMSD, un match. Eh, vamos a buscar primero la molécula de referencia. Obviamente la molécula de referencia es el, el ligando. Este es el ligando que se llama CT5. Esa es mi molécula de referencia. ¿Cómo la obtengo? Pues de varias maneras. La primera o la más sencilla es simplemente ustedes cargan quimera... Aquí, mira, eh, bueno, aquí voy a cargar de una de las 2-BRC, para no andar ahí bloqueando, cargan la proteína, y lo que hacen es, pues, obviamente, eh, seleccionar solamente la molécula de referencia, la CT5. En este caso, yo les enseñé cómo seleccionarla no sé si, si lo recuerdan, pero bueno, si no lo recuerdan, vamos a hacer. Voy a seleccionar primero la CT5. ¿Cómo? Hay dos maneras. Una manera muy fácil y sencilla es irme acá donde dice selecciones, eh, residuo y selecciono la CT5 y esto ya la seleccioné allí a ella. Eh, esa es una manera. Voy a seleccionar nada, clear selection. La otra manera es simplemente ustedes eh, presionan la tecla control de su computadora. Tecla control, ahí está, ya la tengo presionada. La voy a presionar nuevamente, ahí está presionada y seleccionan cualquier átomo de la molécula que quieren seleccionar. Entonces yo voy a seleccionar ese átomo que. Allí porque me gustó ese átomo, quise seleccionarlo, o bueno, o este otro cualquiera, le doy clic y ustedes notan automáticamente que se seleccionó solamente ese átomo. Ahora, si quieren seleccionar la molécula completa, ustedes usan el teclado de navegación, es decir, las flechitas, como se les conoce co coloquialmente, y presionan flechita hacia arriba. Miren, presioné flechita hacia arriba y se seleccionó toda la molécula. Si, les, si coloco flechita hacia abajo, se selecciona solamente el átomo, entonces yo voy a seleccionar la molécula completa, flequita hacia arriba. Ahí está, con flequita hacia arriba, eh, y listo. Ahora lo que voy a hacer es invertir la selección. Por invertir la selección, nuevamente les explico, es seleccionar todo lo que no, no sea esto que está seleccionado ahora. Es un concepto un tanto extraño, pero... en, en cuando necesito, invertir, bueno, cuando necesito realizar este ejemplo que estoy haciendo, pues funciona a las mil maravillas. Invertir selección es seleccionar todo lo que no está seleccionado en este momento, y lo que está seleccionado en este momento no va a estar seleccionado. Vamos a invertir ahí, entonces. Vamos a darle donde dice selección, y vamos a darle invertir todos los modos. Aquí invert all modes, y le vamos a dar clic allí, y nos damos cuenta que ahora se seleccionó. Lo que no estaba seleccionado y lo que estaba seleccionado se dejó de seleccionar. Básicamente lo que hicimos fue seleccionar la proteína y las moléculas de agua que, que están ahí. Entonces simplemente lo que hago ahora es eliminar todo y quedarme con la molécula Vamos a darle aquí donde dice seleccionar, perdón, donde dice acciones, porque ahora lo que voy a hacer es eliminar la, la molécula, la proteína, perdón. Acciones, átomos y enlaces y le voy a decir delete, del, eliminar. A darle a eliminar, obviamente se eliminó pues, la proteína y solamente me quedé con eh, mi molécula. Esta molécula que no está allí. Eh, voy a hacer una modificación a esta molécula. Bueno, yo la puedo guardar tal cual como está allí, pero voy a hacerle una modificación. Voy a agregarle hidrógenos, solamente los hidrógenos eh, polares. Porque en el momento no sé si tiene hidrógenos polares o no. Voy a revisar acá rápidamente. Y miren, sí, tiene este grupo hidroxilo este otro grupo de hidróxilo, y en el nitrógeno también hay un, un, un hidrógeno polar. Entonces voy a agregarle hidrógenos polares solamente. Entonces en este caso me voy donde dice herramientas, y ya les digo cuál, estructura editing. si sí, nuevamente ustedes van donde dice tools, herramientas, editor de estructura, y vamos a agregarle hidrógenos, y se me abre un menú, me dice, bueno, ¿qué hidrógenos vas a, vas a adicionar? ¿Qué, va, ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, yo le voy a decir, bueno, solamente agrega los hidrógenos estéricos, que son bueno, los hidrógenos polares, en este caso es otra nomenclatura. Solamente los hidrógenos estéricos. Y le voy a dar clic en OK. Y pues me va a preguntar. Ah, Disculpen, a ver control Z esto. Tools. Uh, no sé por qué los agregó todos. Structure Editing. Los hidrógenos? Sí, Yo voy a el que Bien, bueno. Supongamos que aquí tengo todos los hidrógenos. De hecho, son todos los hidrógenos de la molécula que está acá. No importa, no importa. Están todos. Bueno, entre más, mejor. Estamos, ahí tenemos todos los hidrógenos de la molécula. Así que esa debacle de solo los polares no sí. importa de momento me quedo con todos los hidrógenos de la molécula sin ningún problema entonces le voy a dar archivo, eh, guardar mol 2 y pues escribo aquí que esta va a ser mi molécula de referencia en formato mol 2 le doy guardar y ahí está voy a cerrar esto voy wow, a cerrar sesión y voy a revisar lo que tengo por acá en mi carpeta, de, de la guardo afuera. Yo quería que estuviera acá afuera. Esta es esta molécula de referencia moldo, que la guardo allá en la carpeta que está trabajando. Bueno, pues, hacerlo nuevamente desde cero para... Eh, cerremos este quimera, cargamos quimera. Cambiemos quimera, eh, seleccionamos la 2BRC... Eh, seleccionar solamente el CT5, seleccionar, invertir, selección, acciones, átomos y enlaces, eliminar, ahí está, herramientas, editor de estructura, Structure Editing, agregar hidrógenos, y pues solamente los estéricos, pero bueno, no sé qué es lo que hace aquí, y los ah. agrega todo. Así que ahí están todos los hidrógenos. Si, si usted no me este método no les eh, funciona de esta manera, o sea, no les agrega todos los hidrógenos, esto lo pueden hacer también en eh, abogado. Pero bueno, supongamos que no funcionó acá, tenemos todos los hidrógenos, simplemente le damos archivo, guardar mol 2, y la guardamos como molécula de referencia. Perdón, molécula referencia. Le dan enter. Y ahí está, la tenemos aquí, ahora se llama molécula de referencia, creada a la 748, que es exactamente esta hora, 748. Bien, tiene todos los hidrógenos, sí, está, estamos bien. Ahora lo que voy a hacer es un RMCD entre cualquiera de los resultados que tengo y eh, esa molécula. Entonces, vamos a hacer un RMCD entre el resultado de la molécula 9, que fue el que hicimos aquí, en, en, de manera local, que hice localmente, y esa molécula. Entonces lo que voy a hacer es, eh, nuevamente voy a cerrar la sesión de quimera, por cerrar la sesión de, es simplemente cerrar, que cierre todo lo que está allí. Y voy a cargar eh, el resultado de ese acoplamiento de la molécula nueva. Vamos a en eh, Tools, 3-5 Binding Analysis, eh, Doc, perdón, ViewDoc. ViewDoc es como que me muestra el acoplamiento. Recuerden que eh, este acoplamiento solamente... Bueno, solamente lo muestra para bueno que este acoplamiento fue hecho aquí de manera local. El resultado es este hcp 90 mold Le doy Enter, le doy Abrir y ahí está el primero. hace seleccionado. Voy a seleccionarlo con la con la misma técnica Control y hacia arriba. Me doy cuenta que si cambio a la molécula 2, a la 3, a la 4 y a la 5, no aparecen seleccionadas, solo aparece seleccionada la molécula 1. Voy a eliminar la selección, pido Selection, y en este momento le voy a dar acciones, seleccionar, perdón, seleccionar, eh, residuo, ese residuo se llama leak, ahí está seleccionado, y noten que ahora si selecciono la 2, la 3, la 4 y la 5, todas están seleccionadas. En este caso me interesa seleccionar solamente la primera, ¿Sí? Por eso, en seleccionar, voy a clear selection, que no seleccione nada, y me ubico en la primera molécula. Me ubico en la primera molécula. Este RMCD no es el que nosotros necesitamos. Le necesitamos un RMCD de entrada de referencia y esta. Este es un RMCD entre esta molécula y esta misma. Este RMCD que ustedes ven aquí es entre la molécula esta y esta otra molécula. Este RMCD que ustedes ven aquí es entre esta molécula y la molécula 1. Bien. Entonces selecciono la primera molécula, clic, perdón, control, clic y la flecha hacia arriba. Ahí está, me dice 29 átomos seleccionados. Eh, Listo, entonces me voy a decirle al programa, bueno, voy a decirle al programa herramientas, Structure Editing, agregar hidrógenos y solamente la molécula 01. Al resto de moléculas pues no me interesa seleccionar y agregar hidrógeno. Vamos a, a la 1. Ahí está, pero me doy cuenta que los hidrógenos no están seleccionados. Entonces, para seleccionar los hidrógenos, simplemente le doy clic hacia arriba y ahí están todos. Perdón, sí. la flecha hacia arriba sí. y ahí están todos los hidrógenos. ¿Vale? Entonces, eh, en la molécula 2, si la me muestro acá, no hay hidrógenos, eh, ni tampoco está seleccionado. Estamos bien, solamente la molécula 1 con hidrógenos está seleccionado. Para ello, entonces, me voy ahora donde dice archivo, y le voy a decir guardar molécula 2. Entonces miren, aquí nuevamente me aparecen activos todos los modelos, solamente voy a activar el primero, el resto de modelos no me interesa. ¿sí? Y le voy a colocar el nombre. Entonces este va a ser el resultado, de, bueno, el resultado de la molécula 0.9. Listo, al darle guardar, pues perdón, quiero que lo guarde acá en hcp y se va a llamar resultado mol 09 enter listo y ahora voy a revisar en mi carpeta y ahora está ese resultado de la molécula 09 y la molécula de referencia entonces sobre estos dos es que yo deseo o tengo que calcular el rms entonces bien ya esto aquí terminé terminé con esto eh, close session ya está otra vez arranco de cero en quimera. Un RMSD, por si alguna vez se han preguntado qué significa RMSD. Voy a borrar este aquí. Ah. RMSD significa Root Media Square Deviation o raíz cuadrada de la Aviación Media. Y lo que hace un RMSD es lo siguiente. Supongamos que yo tengo una molécula que voy a, estar, voy a dibujar aquí en morado molécula aquí, con un átomo por aquí, con otro átomo por aquí, otro átomo por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Vamos que bueno, okay, yo tengo, esa es una estructura molecular, un ente molecular. Y tengo otra molécula, pues que, que, que la voy a dibujar por aquí. Por aquí, vamos a dibujar vale, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Esta es mi otra molécula? Bueno, vamos a complicarle un poquito aquí. Esa va a ser mi otra molécula. ¿Qué hace un MRCD o de qué se trata el RMSD? Resulta que si las dos moléculas están ubicadas en esta posición, este átomo que está aquí en morado, tiene, este átomo que le voy a decir átomo 1, tiene una posición en X1. X1 para Y, Y1, y para Z1 también tiene una posición. Y este átomo de, de acá, de esta otra molécula, la molécula roja, también tiene un X. En, si yo le digo este del átomo 1, tendría un Y1 y tendría un Z1. Bien, entonces, en comparación con el átomo 1, los átomos 1 de cada una de las moléculas, este 1 y 1, la raíz media de la desviación, eh, bueno, raíz media de la desviación es simplemente la distancia que existe entre estos dos átomos. ¿Qué hace un cálculo de RMSD? Lo que hace es lo siguiente. Bueno, dice esta molécula y bueno, cada uno de los átomos los compara punto a punto, punto a punto, punto a punto y calcula pues la, la desviación media y la raíz cuadrada de esa desviación media y me da una distancia de qué tan lejos o qué tan sí, de qué tan lejos están las dos moléculas. Ahora asuma lo siguiente: esta molécula que está aquí Ahora la voy a sobrelapar, no sé si se terminó, o la voy a, a intentar eh, colocar una encima de la otra en donde existen el mayor número de, de, de coincidencias. ¿Sí? Entonces, esa distancia, cuando las moléculas están bastante cercanas, me dice: Bueno, mira, la molécula morada, o sea, aquí yo tendría un RMS de pequeño, y me dice: Bueno, mira, eh, la molécula morada y las moléculas rojas están cercanas, espacialmente están bastante cercanas, por eso es que la desviación media de la red cuadrada de agua es pequeña. Eso es lo que yo voy a intentar hacer. La, resulta que la molécula morada, si sí, yo estoy llamando molécula de referencia, es el ligando que inhibe a la HCP90, y mi resultado de acoplamiento me da cerquita. Quiere decir, o quiere decir que muy probablemente mi molécula también... Va a actuar como inhibidor porque está en las mismas posiciones espaciales en donde está el ligando, nativo. ¿Sí? Para eso es que yo voy a hacer el RMSD. El RMSD me va a dar la distancia, distancia que hay entre la molécula nativa y la molécula de referencia. Perdón, entre la molécula de referencia y la molécula eh, inhibidora, la 16. Entonces yo esperaría que a mayor valor de afinidad, menor RMSD. Eso lo esperaría yo, porque si el RMSD es pequeño, quiere decir que la molécula se ubicó espacialmente en donde estaba el ligando, en donde estaba el ligando, y eh, muy probablemente va a tener una afinidad similar a la afinidad del ligando. Ojo que aquí hay un... un... Eh, un término o un tema que no hemos hecho, resulta que los acoplamientos no son 16, sino 17, porque a la final ustedes también de, necesitan calcular el, el, la afinidad o el acoplamiento entre esa molécula de referencia. Ojo que esto es importante y no se los había recalcado, la molécula de referencia también necesita ser acoplada con eh, la proteína. Pues bien, entonces vamos a ir. Eh, vamos a revisar ese RMSD. Este último punto, el screenshot de cada uno de los pues, es relativamente sencillo, así que no hay, no hay problema. Lo que voy a hacer es cargar la molécula de referencia y cargar la molécula 9, en el caso del resultado del acoplamiento. Este es el resultado del acoplamiento. Ahí están. Miren las que están allí, una encima de la otra. Y obviamente, yo esperaría, bueno, que que también fungiera, que también actuara como inhibidor. Sí y no, pero bueno, vamos a ver. Lo que debo hacer ahora es calcular un RMS. Eh, bueno, aquí nos vamos a herramientas. Eh, ya les digo cuál es el menú exactamente, que en este momento se me, se me escapa. Listo, entonces lo que vamos a hacer es un match. Eh, herramientas. Eh, Comparación de estructuras, obviamente son, hay dos estructuras allí, vamos a compararlas, entonces nuevamente herramientas, comparación de estructuras y el match, o el alineado. Lo que vamos a hacer es con lo que les dije, calcular qué tanto, o qué tantas operaciones tengo que hacer para que la molécula 9 quede encima de la molécula 1, de la molécula de referencia. Entonces vamos a darle ahí donde dice match align. Eh, y vamos a ver qué, qué podemos aquí, crear alineamiento en superposición. Vamos a escogerlas todas. Que no sé por qué no se muestran aquí. Ah, ya, ya. disculpen, Disculpen. Eh, resulta que tenía que seleccionarlas selección select, están los dos residuos, y vamos a darle tools, eh, structure comparation, match align, no sé por qué no me aparecen aquí, Disculpen, disculpen, esto es para cadenas, tools. matchmaker eh. Ahora sí. Disculpen, es que estaba pensando en que iba a alinear dos proteínas, pero bueno, eh, nuevamente voy a deseleccionar todo, clear selection. La verdad es que no necesitaba seleccionarlas Nuevamente, y disculpen lo que les dije anteriormente, no era simplemente, nos vamos nuevamente a herramientas. Comparación de estructura, y nos vamos al primer menú, Matchmaker, que es el que hace que una molécula se monte encima de la otra. Vamos a darle clic aquí y, pues, nos va a aparecer este menú, el menú de Matchmaker. Me dice, mira, ¿cuál es la estructura de referencia? Pues la, la estructura de la 2BRC. ¿Y cuál es la estructura que vamos a montar encima? Pues la, el resultado de la molécula 9, el resultado del afinamiento, de la, de la afinidad, de, del acoplamiento de la molécula 9. Eh, voy a dejar todo por defecto allí, no, no voy a cambiar nada. Y le voy a dar a OK. Ah, que no me funcionó tampoco, no me está funcionando. Regálenme un segundo y. Utilities, donde está el command line. El cero, el uno. Bueno, no me funcionó. En Quimera no me funciona, así que eh, no importa. No importa. Aquí estamos aprendiendo, así que no importa, vamos a cerrar Quimera y lo cerramos. Esta... RMC, no lo vamos a hacer con Quimera, lo vamos a hacer con otro programa. Disculpen lo que suena, ahí es el viento. El programa es el de Tanla o sea, esto, esto también se lo voy a dar por allí. En, in, in, in. In, in, in. Sí. Listo. Aquí les vamos a colocar en qué link hacen ese, ese, ese, ese RMSC. Profe, una pregunta antes de que continúe la, la molécula esa de referencia Ct5, si no estoy mal, también es, hay que tenerla en formato mol 2, ¿cierto? Sí, todo en mol 2. Esta página del doctor Chan, del laboratorio, es el científico Chan, Chan Lab. Bueno, una persona bastante reputa, no hay ningún problema. Podemos ver aquí su, su página. El, Doctor Yang Chang, de Universidad de Michigan. Pues él hace muchas, muchas cosas, entre otras cosas, aquí en esta página nos permite hacer un alineamiento entre, entre moléculas. Entonces, en, el, en este input 1 va a estar la molécula de referencia y en este input 2 va a estar la molécula la cual queremos comprar. En este caso, nosotros podemos subir el archivo o podemos copiar el, y pegarlo aquí. Vamos a subirlo, coger archivo esperar que me cargue entonces esto está en mi carpeta personal ah, hcp90 acoplamiento hcp90 entonces voy a seleccionar la molécula de referencia en formato mol2 le voy a dar abrir y voy a seleccionar la otra molécula o la molécula a la cual yo quiero alinear que es eh, resultado del acoplamiento entre la molécula 9 y la hcp90 le voy a abrir ah, y ya Darle room internal error. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora aquí un ejemplo de entrada y vamos a darle otro ejemplo de entrada. Entonces hay dos moléculas. Ahí están. Y voy a darle run.RMC. Igual, bueno, con las moléculas que ellos tienen ahí, hay, hay un error. Vamos a ver. Ajá, bueno, tampoco sirve esto. Eh, ninguna, ninguna. Igual cualquier pues, molécula que hubiese puesto allí puede salir de así que no hay problema. Ajá, ajá. Vamos a ver si esto funciona a mí. Disculpen aquí, solucionamos este problema técnico un momentito. No. No me funcionó, así que de momento, pues... Ese punto lo vamos a dejar allí indicado, porque no, no encuentro una solución en este momento. Yo pensé que esta página... Sí, sí. Profesor Abogadro no hace lo del alineamiento tampoco. Vamos a ver si lo hace. Bueno, es que... A ver, a ver, Tensiones. No. Seleccionar. Instruir. No. Es que la mayoría de estos programas de alineamiento eh, funcionan solamente para proteínas. Porque bueno. Cuando uno elucida una proteína, estaría gustaría que tan parecida es a otra proteína. Vamos a ver. Hay que buscar aquí de todo. No, no, no, no, no. Un matchmaker de quimera. Pues en teoría lo, lo debería hacer, pero acá no, no me funcionó. Vamos a ver. A ver. Espera aquí, macho. Uh -huh, macho. 1, número dos, no está hecho para proteína, no para... Esto fue lo que yo hice, pero no me funcionó. No, no Y tampoco A ver, disculpen team, Lo mismo de, de Yang Chan Pero Está Dice que en esta página lo encontraba, está la misma página: El sample input, sample input. Ah, la página no sirve. Así que ese, ese artículo deberían bajarlo, no sirve. Bueno, listo. Bien, entonces de momento hay que repensar lo que. Nuestras expectativas. Y bueno, de momento, pues solamente nos vamos a quedar con el mejor valor de afinidad y la molécula cuyo mejor valor de afinidad tenga va a ser la que más probablemente tenga más, más inhibición sobre eh, la proteína HSP-90. Estos screenshots eh, son simplemente capturas de pantalla de los acoplamientos y y la, la proteína. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo es mucho más fácil hacer esto? Simplemente ustedes creen un archivo de la proteína eh, sin nada. O sea, la proteína sin el ligando, la proteína limpia. En este caso vamos a hacerlo de esta manera. Eh, voy, a, voy a cargar la 2BRC que tengo ya guardada en mi, en mi carpeta. Esta 2BRC que te muestro aquí. Esta proteína 2BRC. Y lo que voy a hacer es limpiarla por limpiarla lo que voy a hacer es el, eliminar, todo lo que los, eliminar todo lo que no sea proteína, es decir, voy a eliminar el ligando y las moléculas de agua. Para ello, nuevamente me voy donde dice seleccionar, donde dice residuo, y que seleccione todo lo que no sea estándar. Por estándar, pues, son todos los residuos de aminoácidos. Entonces voy a darle clic a todo lo que no sea estándar, y se dan cuenta que se seleccionó la el ligando y las moléculas de agua. Entonces voy a eliminarlos una vez seleccionados. Acciones, Atom bonds, Delete. Se eliminaron. Y lo que voy a hacer ahora es guardar la proteína limpia. Esa proteína que ustedes ven ahí está limpia, sin ligando, sin nada. Entonces voy a darle archivo, eh, guardar PDB. Y le voy a colocar nombre 2BRC con un underscore eh, clean, o limpia, como ustedes quieran. Le doy a enter y ahí se guardó la proteína limpia. Entonces la tenemos por acá arriba, proteína 2BRC limpia. En quimera, si yo la abro nuevamente, si abro quimera nuevamente cuando cargue la proteína, eh, la proteína 2BRC limpia, nos vamos a dar cuenta que no existe, no hay absolutamente nada, absolutamente nada dentro de la proteína. Ahora, pues, yo lo que voy a hacer es cargar uno de los resultados de mi acoplamiento. En este caso, el que tengo disponible es el resultado del acoplamiento 9, que he hecho, Este está el resultado del acoplamiento 9, y le voy a dar a abrir. Ahí está. Y, bueno, esa es eh, la pose de mi ligando con la proteína. Ustedes la ubiquen de la mejor manera, inclusive si quieren eh, utilizar diferentes presets para mostrar esta molécula, eh, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Y ahí está, pues, eh, cómo interacciona el ligando o el lugar precisamente que interacciona el ligando con la proteína. En este caso, bueno, aquí les voy a mostrar otra opción de visualización, y es que la proteína, seleccionar la proteína, la cadena A, la número 0, ustedes pueden a esa proteína mostrarle la superficie eh, hidrofóbica. Aquí donde dice acciones, acciones donde dice surface, y le dicen show, él va a mostrarle la superficie hidrofóbica de la proteína. Esperemos ahí un momentico y la cálculo esa superficie o eso que ustedes ven allí, es la superficie hidrofóbica de la proteína. Y ese sitio o esa cavidad que ustedes alcanzan a apreciar allí, esa cavidad es donde el ligando va a entrar para inhibir la acción de la proteína. O entonces sea, las proteínas tienen cavidades que también se conocen como sitios activos. En este caso, si ustedes quieren mejorar la visualización, lo que van a hacer a, a esa superficie es eh, colocarla transparente. Ustedes tienen diferentes escalas de transparencia. Vamos a colocarla en 70 y verán ustedes que se ven un tanto mejor. Está la proteína con una transparencia de 70. E inclusive a esa superficie también le pueden cambiar el nombre. La pueden mostrar como punto si quieren, si, si, si lo desean como eh, una rejilla alrededor de la proteína, una especie de rejilla, o como sólida, okay, sólida. Eh, e inclusive el ligando también lo pueden ustedes visualizar o mostrar en otro, en otro estado, entonces vamos aquí, residuo, ligando, está seleccionado, acciones atom bonds, lo pueden mostrar como, como esferas, ahí está el ligando, eh, Dentro de la proteína, no sé si creo que sí, se aprecia un tanto mejor. está ligando dentro de la proteína. O oh, bueno, con, como el tipo de representación que ustedes quieran. La idea es que hagan, eh, bueno, como unas pititas. Eh, acciones, estamos aquí, átomos, enlaces, eh, boldstick. Como ustedes quieran mostrar la representación, la idea es que ustedes tomen una captura de pantalla de esto. En este caso, vamos a intentarlo, es 4, captura de pantalla. Esta, y esta captura de pantalla pues, es la que ustedes van a reportar como, como resultado de ese acoplamiento De momento, si encuentro una solución de aquí a mañana, eh, les, se las envío para este punto, pero vamos a quitarlo allí de, de, de manera. Entonces a los que puedan, tomen una captura de pantalla esto y pues eh, ya esos son los entregables, los entregables pues son, los tienen que enviar antes y luego, una vez tengan listos los entregables, pues van a realizar un informe de investigación de qué fue lo que encontraron, cuáles son los datos más significativos, relevantes, etc. Un texto de dos páginas máximo y, y con eso tenemos para el segundo y tercer corte. Eh, ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Eh, aparte de eso, profe, más bien sería la, la subida de las clases. Dale, perfecto. Entonces voy a dejar de grabar y, y apenas esto está... La clase pasada la subí. Pregunto. Eh.